No quiero ir hasta ti, Me voy a resistir Es mucha la distancia Me quedaré aquí Ven tú hacia mí Comprende que es así el final para mí. Para no llegar mejor es no comenzar, es más fácil así. A ti. Me voy a resistir, es mucha la pandemia Me quedaré aquí, no vengas tú hacia mí Comprende que es así Nos pueden multar, escupir y contagiar Tan lejos el final, tiempo para estar aislados demasiado tiempo para estar aislados demasiado tiempo para estar aislados Aislados, demasiado tiempo para estar. Aislados, demasiado tiempo para estar. Aislados.